La Regional de Educación 07 realizó este miércoles la firma del Pacto Regional por la Mejora de la Calidad Educativa de las provincias Duarte y Hermanas Mirabal, en un acto realizado en las instalaciones de la Ciudad Agropecuaria del Nordeste. La directora regional Mariel Santos Mora expresó que este importante pacto implica políticas públicas concretas y exige dedicar mayor esfuerzo público y privado, promoviendo un cambio de paradigma en el accionar personal y colectivo con la finalidad de alcanzar una educación de calidad. Así es.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 ...y en calidad los procesos educativos de nuestra dirección regional. El viceministro de Planificación del Ministerio de Educación, Víctor Sánchez Jaques... ...en representación del ministro arquitecto Andrés Navarro... ...dijo que la firma de este pacto constituye una mejora para la calidad educativa... ...con alto sentido de responsabilidad. Como viceministro de Educación, y en esto pienso que hablo en nombre de los demás funcionarios... ...del Ministerio de Educación...